Ya está, directo. Pues bueno, estamos aquí en el centro juvenil de Carabanchel Alto y vamos a hacer unos pequeños juegos de magia. Eh, vamos a empezar, a ver dónde tengo. Ah, vale, aquí. Vale, dos bolitas de esponja. Vale, una roja y una verde. ¿Vale? Una roja y una verde Yo, por ejemplo, voy a sacar La verde Y me la voy a guardar En el bolsillo ¿Cuántas bolitas me quedan en la mano? Una no. ¿Una? Sí No, hombre Tengo dos Roja y verde. Esta vez, por ejemplo, vamos a sacar la roja. Y me la voy a guardar en el bolsillo. ¿Cuántas monedas? O sea, ¿cuántas bolitas me quedan en la mano? Una. ¿Una? Una. Sí. No, vamos a ver. <risa> siempre. No. Siempre son dos. ¿Vale? Siempre son dos. ¿Vale? Una roja y una verde ¿Vale? La verde Me la voy a guardar En el bolsillo ¿Cuántas bolitas me quedan En la mano? <risa> ya no lo sé Una Una, bien por cien No hombre Tengo dos <risa> Vamos a ver No os aclaráis ¿Vale? Y esto es un poco normal, ¿vale? Porque esto... La roja, ¿vale? En mi mano y la verde me la guardo. ¿Cuántas bolitas me quedan en la mano? Dos. Una. Mira, vamos a dejarlo. <risa> y ya está. Mira. <risa> Tres cucharas quiero que escojáis una, la que queráis. Izquierda, derecha o la del medio, la del medio. La del medio. Esta vale. Quiero que veáis, pues que todas están igual. ¿Verdad? Me has dicho esta. Uh -huh. Seguro. Sí. No que es otra. Uh -huh. Vale. Pues estas dos las retiramos y las dejamos ahí. Solamente me tengo que concentrar. Sí. Hola. Hola. No. No. puede ser? no puede ser. Son cucharas que se escuchan de metal. No puede ser. Pero, cómo, cómo, ¿cómo lo doblas? Una llave. No lo no puedes verme. No puede. La mujer ya. <risa> <risa> eh, mira, tengo aquí una moneda de 5 centimos Y aquí tengo un bol. Vale, eh, acércate. Y quiero que me pongas ahí una X, por ejemplo, una firma. Lo que yo quiera. Sí. Una P. P. Enseña la cámara. Sí. ¿Vale? Vale. Perfecto. Y aquí tengo... Un pañuelo. ¿Sí? Vamos a coger la moneda. Y vamos a echar la monedita firmada aquí, dentro de pañuelo. Y hacemos así. Uno, dos y tres. Y la moneda desaparece. Pero, pero, no ha desaparecido. No ha desaparecido. Sino que, a ver. ¿Ven? Coge la caja, yo no la quiero tocar y ve quitándolo. No puede ser. No, imposible ya no, no, me llevo. ¿Dentro de esa cajita que hay? Otra cajita. Otra cajita. <risa> <risa> no, no, no, no. A pasar. Encima con gomitas. No, me lo creo. Y dentro de esa cajita había, en una bolsa. una bolsita. Pero, La moneda. Se ha borrado un poco. Se ha borrado, se ha borrado, pero está ahí. Pero está ahí. No puede ser. No puede ser. <risa> sí, sí, sí. Se ha borrado porque... No, pero sí que estaba... ¡Darán! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡No, no, no, no, no, tío! ¡No, no, no, no, no! Toma todas las gomas Esto es muy fuerte, señores no, man, ¡No, no, no, no, no! Esto es brujería, esto no es magia <risa> eh... Dos cubitos de plástico, ¿vale? En uno de ellos tengo unas cuantas moneditas, ¿vale? Que las vamos a meter, ¿vale? Ahí, una, dos, tres y cuatro, ¿vale? Cuatro moneditas. ¿Qué? Las vamos a dejar ahí, las cuatro, ¿vale? han ido de un sitio a otro, es que es como la economía española <risa> <risa> Pero... No, no, no, no, no... <risa> Pero no... <risa> Pero si no es posible, <inabusible>, tío... <risa> pasándolo vale poco a poco eh, por aquí hay tres o sea dos tres y aquí una Ahí se escucha Lo cogemos clink aquí no hay nada Pero cuándo, cuándo ha pasado? No puede ser. Cartas. Eh... Voluntaria. Venga. Coge la baraja y mezcla. Vale, ¿sabes cuál es, es la baraja de póker? Yo creo que todo el mundo la conoce, ¿no? Eh, diamantes, picas, corazones... Sí, ¿no? Todo el mundo la conoce. Vale, voy a ir pasando las cartas y me vas a decir alto cuando quieras. ¿Ahí? ¿Seguro? Vale, quiero que te fijes. y vamos a dibujar un poco, quiero que te imagines la carta ¿vale? Esa es tu carta. ¿No? Bueno, a ver. Es que en realidad está ahí entre medias de todas. No te creo. Está ahí metida. No te convenzco. No. Vamos a ver. Oh, what the? Sí, es esa. Pero pues lo vea. Te la voy a dar hasta firmar y todo, eh. ¿De verdad? O sea, a ver. Pero tú que has salido se ha hecho ra. No, me, me, no, no, no, no, no. Esto supera mi entendimiento. <risa> Tres cuerdas. De distinto tamaño. Una grande. Una mediana y una pequeña. ¿Vale? Que pueden apreciar? Cojo la cuerda pequeña y la coloco al lado de la grande. La mediana al lado de la pequeña y la grande al lado de la mediana. Solamente tengo que chasquear los dedos y las cuerdas se vuelven exactamente del mismo tamaño pero claro es que esto es magia y la magia tanto viene se va No pensé. ¿eh? Bravo, bravo, bravo, bravo. Tú estás con el de la carta todavía. No, sé no, todavía, no, ya. O sea, ¿cómo, cómo coges cuerdas, tío? Una cuerda. Vale, atada. Totalmente examinable. Quiero que la examines. Sí. Vale. Lo único que necesito es un dedo. Vale. Ponlo recto. Ahí. Vale. Todo el mundo sabe que la materia no puede traspasar la materia. Eso quiere decir que para que yo saque la cuerda tengo que hacer así. ¿Eso o le corto el dedo? Lo que pasa es que todavía no sé recomponerlo. ¡Córtaselo, ¡Córtaselo! ¡Córtale el dedo! O sea, se corta, pero no se pega. Vale, vale. Mientras ni en el entendido. ordenador sí, se corta o pero... pega. Pero he descubierto otra manera. Y es con magia. ¡Oh! ¡Wow! <risa> Oh. Oh. <risa> vale soplamos y la cuerda <risa> se puede repetir, se puede repetir si quiere salir alguien más o... ¿Quieres que alguien más? Venga, sal. Un dedo. Lo hacemos con magia o te cortamos el dedo? Con magia. Con magia. No es así rápido. Con magia. Joder, yo que pensaba que me cortaba el dedo mola. Y es que es el soplido que es mágico. Pero es que, es que, no te, te mueve, ¿no? tío <risa> <risa> es, es que no entiendo No entiendo o sea, Tío tú, Es que si atas algo O sea, si rodeas algo Bien, vamos a. Que sal Vale, voy a pasar las cartas. Vale, y me vais a decir alto cuando quieras. Vale, vale. ahí, vale. Quiero que te fijes, cógela, enséñala. ¿Ya? Sí. Para vale, pegarla contra tu pecho. Vale. Vale. Mira, yo aquí tengo un objeto que es mágico. ¿Se puede ver? Es mágico, ¿vale? Es un alambre. Parece que es un alambre, pero es mágico. Porque mira, yo solamente tengo que hacer así. carta de roja me está diciendo de corazones y lo último no me lo dice dice que quiere ser él. No. ¡No puede ser! ¡No puede ser! una cuerda vamos a hacer un poco de magia con la cuerda porque se va a quedar recta 1, 2 y 3 nooo no, no, no, no, no. <risa> <risa> No convence, no convence. <risa> no convenco. Bueno, a ver. Es que no he dado el soplido. Ah, vale, vale. Es que el soplido es lo que hace la magia. Porque si yo vuelvo a soplar no <risa> Vale, aquí Tengo Una predicción Una carta Que de momento no lo vamos a revelar ¿Eh? vale quiero que coges la baraja y la mezcles ahí ahí perfecto seguro fíjate que bien las mezclado, eh sí sí sí sí sí es un crack mezclando lo he hecho bueno, a gusto para ponerte lo difícil. <risa> vale, eh, ponte aquí a un lado para que así se vea todo un poco. Y eh, lo mismo, ¿vale? Voy a pasar así las cartas y me vas a decir alto cuando quieras. ¡Alto! ¿Ahí? Sí. ¿Seguro? Es, es, es, es. ¿Seguro? Seguro. Cógela. Mira. Enséñala. ¿Qué carta es esta? No. No, no. No, señor. A ver. no, porque no, pero. No. Siento, has equivocado. Roja sí es. Rojo, sí, roja. Sí, sí, sí, sí. ¿Y es una dama? Sí, tiene pinta, tiene pinta. Es, a ver, es una archienemiga. ¿Eh? A ver. Bueno, como cambie la mía, ya sé que a, alucino. Es la archienemiga ¡Oh! ¡Me ha matado! No puede ser La archienemiga De la dama de diamantes Efectivamente, la archienemiga ¡No puede ser! Vamos a hacer un juego, uno de mis favoritos. Lo de paz que pasa es que a ver somos... ¿Esto ya es el, el juego final? Sí, lo podemos dejar así como juego final. Mira, vamos a contar una historia. Una historia un poco de, de miedo, de terror. Uh. Tengo aquí una foto de cuatro señoras, ¿vale? Son, están así tapadas porque son eh, cuatro mujeres que tenían mucho dinero, ¿vale? Muchísimo dinero, entonces claro, no se las podía reconocer la cara. Os la voy a ir presentando una a una. ¿Vale? La primera de ellas se llama Rose. ¿Vale? Esta señora eh, formó un grupo de, por así decirlo, de mujeres de postín y se reunían todos los jueves para tomarte. Y allí, pues lo que hacían era cada una pues, contar sus historias de asesinatos y cosas de esas era la fundadora eh, la siguiente la siguiente se llama Maggie ¿vale? Eh, Maggie era una chica joven y pues bueno pues eh, era la más tímida de todas ellas pero no por ello la Menos peligrosa eh, La siguiente Era Agnes ¿Vale? Esta Envenenó A su marido Con el té que tomaban Las cuatro mujeres Alucinante Y la última De ellas pues era una señora mayor, era en realidad era la, la, la ama de llaves de la mansión que envenenó a la mujer del, que era el dueño de la casa y se terminó casando con el marido. Con lo cual se convirtió en vez de la ama de llaves, pues en la señora de la casa. Tenemos aquí a estas cuatro señoras, pero solo, solo, una de ellas se arrepintió de todos los crímenes y fue a la policía. Pero antes de ir a la policía, tuvo eh, el error de comentárselo a las tres amigas. Entonces, a ver, eh, acércate y... De esas cuatro, quiero que toques dos de ellas: Agnes y Rosy. Agnes y Rosy. Vale. Agnes y Rosy. De estas dos, toca una: Agnes. Agnes. Yo te he dicho antes de que había una pues que se arrepintió y pues se echó a la policía. Pero claro, esas tres tramaron el crimen. Y es que fíjate la casualidad que todas ellas están limpias, menos la pobre Agnes que la mataron. Pero acordaros de que yo aquí tenía una foto. Una foto con cuatro. Pero claro, es que en realidad una de ellas había muerto. Pero, pero, pero, pero, pero, pero. Tú has dicho que era Agnes. Y es que yo aquí detrás siempre supe que era ah <risa> no, no, no, no. Increíble. sí señor sí señor Increíble. bueno pues Increíble. nada muchísimas gracias por, por venir ¿Y nada y, y nada esperamos esperamos Veros por ejemplo, el Centro Juvenil de Carabanchel, que donde vamos a, a seguir con las clases de. De, de magia. magia Hasta pronto. <risa> <risa> Me han dejado loquísimo. <risa> Tío. O sea. <risa> a todo lo de, la ah, lo de, lo de la cuchara. Lo de la cuchara.